Hola, bienvenidos a mi canal. Soy el doctor Octavio Rojas Díaz. Soy especialista en el tratamiento laparoscópico de las enfermedades gastrointestinales. Como especialista en el tratamiento laparoscópico de las enfermedades gastrointestinales, lo que intento siempre es llegar a un diagnóstico definitivo, para de esta forma ofrecer tratamientos definitivos a las enfermedades agudas y crónicas del tubo digestivo, siempre con tratamiento laparoscópico, enfermedades como la hernia yatal, el reflujo, la vesícula biliar, hernias, obesidad, etc. Mi filosofía se basa en emplear todos los recursos tecnológicos actuales disponibles para optimizar los resultados del diagnóstico. Mi forma de ver las cosas va más allá del tratamiento sintomático y busca la resolución completa de estos problemas, ya que muchos pacientes se aquejan crónicamente de problemas del tubo digestivo, como lo menciono, aparte de los que dije también la enfermedad diverticular, el colon irritable, la gastritis, la péptica Y principalmente en la actualidad hemos visto muchos casos de gastritis biliar. Todos ellos buscamos darles una solución con el método laparoscópico, lo cual es una resolución simple, con pocas molestias, poca hospitalización y una recuperación espectacular. Pero todo se basa en el diagnóstico. Teniendo un diagnóstico firme de certeza, podemos ofrecer un tratamiento adecuado a cada uno de los pacientes. Mi frase célebre preferida dice, lo posible ya lo hicimos, lo imposible lo haremos, Julio César. Muchísimas gracias por escucharme, si tienen alguna duda, pregunta o comentario, no duden en contactarme a través de la página web o los datos que aparecen en pantalla, aclararé todas sus dudas y extenderé la información de los problemas que aquejen. Muchas gracias.